Quiero dedicárselo así a todas las eh, las y los que estuvieron ahí hace unos años, hace un año y bueno este año también eh, apagando fuegos estarán al tanto que bueno queda muy poquito de monte nativo hay que cuidarlo y reforestar también es posible y bueno y esta canción hacia un poco después del compartir ahí con las y los hermanos en el foro. gracias. Llamas, como el monte que está ardiendo Me freno y veo Todo lo que está sufriendo Nuestra tierra querida Por decía del gobierno Miento Si no te cuento Sobre lo que está pasando me Por dentro en estos tiempos Viendo Que es necesario Que cantemos Sobre lo que Pasando en nuestros padres Me, Me despierto una mañana Y miro por mi ventana Observo a mi monte Y lo encuentro todo en llamas Pregarias Le tiro al universo Pregarias No sé cómo llegamos a esto Tiemblo, Tiemblo. Cada vez Tiemblo. que pienso Las mentiras que consumen Los que a la tele siguen viendo Que no somos más los que vemos esto que está sucediendo. Siento que ya no hay tiempo para mirar para el otro lado y negar lo que están haciendo. Canto con lo que me Aún hay muchos inhumanos que no entendieron que no nada, que al monte ya no aman. Les mando mis plegarias para ver si el sanan. Son solo elementales que estamos convocando para que nos encontremos, dándonos tremenda mano entre hermanos que sí son muy humanos, que admiro y respeto admiro? por estar y por cuidar Contra llamas que no se querían Y respeto Nos, tengo mis hermanos Por estar juntos ahí pateando Para el mismo lado Me con lo que me queda de aliento Después de tres meses Apagándolo Muchas gracias. La lluvia, qué lindo. Qué lindo que fue cuando llovió después de esos fuegos. Bueno, gracias. Espero que sea algo que ya no genere tener que escribir más canciones. Eh, y bueno, a reforestar. Ah.